propiedad de Juan José Pepe Hidalgo, para la construcción de un hotel dentro del área de recreo Guaraguao Punta Catuano en el Parque Nacional Cotubanamá, también conocido como Parque del Este. La medida fue sometida por la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas de República Dominicana, luego de que una orden presidencial emitida el pasado 28 de enero suspendiera el desmonte para el levantamiento del proyecto LIF Bayahibe en la parcela 24A de esa área protegida. Sobre este particular y lo que ha generado, hay que cuestionarnos cómo surge este tema alrededor del parque, del parque Cotubanamá, quiénes participaron en la venta, cómo andamos en derecho ambiental en República Dominicana. Eso es lo que tenemos en este momento, eso es la realidad que se está viviendo con relación a este tema. Mira, miren, eh. miren qué, okay. qué bello lo, la, primero el para paisaje, lo el paisaje he ecológico sí, sí, y, y, yo he ido y, por y ahí. marítimo. Primero mira, poner mira, en el, contexto lo que, que, es. que es el Parque sí, Era el Parque una... del Este sí. y se le puso ese nombre en honor al cacique Acotubano. que estaba en esa región. No acostumbrado Madrid el hermano de... <risa> <risa> que sino a, a fue cacique. un cacique que defendió a, a defendió mucho su raza. ...su gente y fue llevado preso a Santo Domingo... Y ...en 1504 fue ahorcado en Santo Domingo... Sí. ...en honor a él se le pone... ...es un parque que comprende un bosque eh, húmedo... ...un bosque seco y un bosque de transición... ...pero también tiene manglares y humedales... ...en el, la parte ri, eh, ribereña de, del mar... Y, y, ...y tiene ahí también corales que ambas cosas se combinan para hacer una sala de maternidad de especies marinas. Y ahí hay un contenido de más de 446 especies diferentes que conviven en el parque. Son de roca eh, calcárea, eh, porosas, y la cantidad de lluvia que ahí cae filtra hacia los manglares y mantiene eso en un estado de pureza que permite entonces que las especies eh, proliferen ahí, se desarrollen ahí, como si fuera una maternidad, hasta coger entonces hacia el mar adentro. Y toda esta parte que tiene el parque, si se hace cualquier intervención humana, va a fragmentar esa unión que tiene entre un sistema ecológico y otro. Entre todos forman ese ecosistema tan importante que es uno de los pocos que quedan en América Latina de lo poco que quedan. Este es el más grande, el que eh, le da más beneficio a mantener el equilibrio ecológico y, de, y biológico de mantener eh, nuevas especies. Aves por demás. Entonces, ¿qué tiene de malo este parque? La belleza. La, la belleza de... que tiene, <risa> entonces digo de malo porque sirve de tentación ah, yeah. a capitales internos y capitales yeah. foráneos y no es desde ahora, pasa casi parecido a, a lo que sucede con la Bahía de Samaná, que se viene vendiendo hace muchísimos años, que cada vez que, que la isla pasaba por una distorsión de estabilidad ya la querían vender para pagar deuda. Este parque es tan hermoso Increíble. que tiene muchos ojos puestos de interés para desarrollar proyectos que no van acorde con lo que fue creado. Oh, mira, eso. Bueno. mira eh, hay algunos aspectos que sería, préstame, Fulvio, eh, interesante que nosotros aquí eh, pues pongamos sobre la mesa, eh, no sé si tal vez eh, los muchachos que son como abogados, eh, ver qué luz aclaran para nosotros saber cuál es el proceso que se debe de hacer en este caso. Tenemos el permiso que otorga Medio Ambiente a este empresario, eh, eh, Pepe Hidalgo. Violando la ley, eso no debieran ir a, a juicio. Cierto, ¿verdad? Estamos hablando de un área protegida, que se supone que eso no debió de pasar. Uh -huh. Luego tenemos al presidente de la República, que por un escándalo que se arma en torno a este caso tan delicado y tan sensible, en lo que tiene que ver con el Medio Ambiente, por eh, las áreas protegidas que involucra. Interviene el presidente de la República destacando que no es la primera vez que este señor, el ministro de Medio Ambiente, se ve en, en, en temas que van en detrimento de la propia eh, del propio ministerio que él eh, con el que trabaja, que es el Pero ministerio de Medio Ambiente. Lo pone a él en la comisión. Entonces tenemos que esta eh, vamos a decir esta solicitud fue sometida al Tribunal Superior. Eh, administrativo, por la coalición para la defensa, o sea, ¿cuál es el proceso? Sencillamente el Ministerio de, Ambiente, de Medio Ambiente podría decir no, ya eso no va, vamos a cancelar este contrato que se hizo o esa apertura que se le iba a dar a esta gente, ¿tiene que llegar a los tribunales ciertamente o es por una organización de la sociedad civil que dice vamos a someterlo porque si no se hará nada? ¿Es como ahí en esa parte del proceso que al menos yo no sé cómo pasaría o cómo se manejaría? Bueno, me imagino que se trata de, una, de, de un recurso de amparo y va al área administrativa o va al Tribunal Superior Administrativo porque se trata de una decisión administrativa del Estado a través de un okay. mecanismo como es el, el, el Ministerio de Medio Ambiente eh, que según lo que alegan quienes están haciendo llevando el proceso entiendo, yo, yo no lo conozco a fondo pero estoy hablando por la lógica que sí, sí. jurídicamente uno, uno entiende que debe ser lo que está pasando, entonces como hay lo que se llama en la constitución nuestra derechos colectivos y difusos eso es un derecho difuso un derecho colectivo, es decir todos, tú eres propietaria de tu casa y de tu carro, pero eh, también eres un tanto propietaria del Parque X, Parque de San Francisco de uh -huh. el Parque Duarte de San Francisco de Macorís. Si a alguien, al ayuntamiento, se le ocurriera instalar ahí, romper en el medio y crear y hacer una casa, un edificio o lo que fuere, pues tú como ciudadana tienes el derecho, producto de ese, de ese derecho colectivo, ese derecho difuso que tú tienes sobre el parque Duarte, tú puedes llevar una acción de este tipo y eso es lo que se está haciendo. Eh, ¿Pudiera el Ministerio el ministerio de Medio Ambiente decir, bueno, está bien, vamos a echarlo para atrás? Bueno, pero de alguna manera debe ya haber algún contrato. compromiso, ya hay no. un acuerdo. Ese, ese compromiso pudiera llevar a una demanda posterior en contra del, ministerio, del, del <coughs> ministerio y quizás, aun cuando él entienda que debió de echarlo para atrás porque... Eh, eh, la situación que se ha presentado es preferible que lo haga un juez, porque así queda sin ya. responsabilidad él. Pero perdóneme, pero ¿en qué carajo estaba refiero? pensando pero, este hombre pero, cuando otorga ese permiso? Espérate, eso es el cosa? primer permiso lo otorgó Hipólito. Y fue llevado a juicio eso y fue descartado una justicia que no se puede en un parque, en un parque porque no es de ahora. Ese hombre Pepe Hidalgo tiene más de 20 años en eso, porque es que están interesados. Porque eso es extraordinariamente bonito. Y ahora vienen con una teoría de un desarrollo turístico, disque ecológico, pero lo primero que hacen es que le meten como 500 bulldozers sí. a eso y se llevan una franja del tamaño de cinco estadios. Y, y lo que se espera es que ahí no va a quedar nada parado. Nada, ¿eh? Entonces... Eh, nuevamente mm. violando la ley. ¿De qué se aprovechan? Son vainas que molestan. ¿De qué se aprovechan? El ministro de Medio Ambiente es un negociante, no es un ecologista, es un vendedor de agroquímicos. La, la primer desfase que hizo el presidente Danilo fue nombrar a, a su amigo Ángel Esteves, que él sabe que lo que es un negociante. No y lo es mantiene más que eso. ahí, es lo grande, lo no, mantiene ahí a pesar es que de... él tiene una cadena fuerte con José Ramón Peralta también, porque los víveres no son vacíos. Después de, después de Es que, que es un asunto de Estado. Eso que está pasando ahí es un asunto directo de Estado. Eso no es melaganariamente. Eso no es cualquiera después, que está detrás. Después de, después, Mira que se atreve, perdón, amado, uh -huh. a hacer una comisión y ponerlo a él otra vez. De, después de lo que ocurrió con el caso donde cuando el presidente Hipólito Mejía, eh, que ya había cosas juzgada porque... Si se decidió en los tribunales ya había cosas juzgadas, claro. es decir, había una decisión de un tribunal. Un referente. Una, una, la decisión de un tribunal que de alguna manera eh, funge in rein, es decir, funge para todos. Sí. Porque si tú no puedes, porque daña la ecología, yo tampoco porque haría lo mismo. Entonces, la decisión de ese tribunal tiene que de, de alguna manera servir para todos. Bien. Miren, con relación a esto, sí existen proyectos que ecológicos, lo que hay que, eh, eh, por ejemplo, determinar la forma en la que se va a trabajar. Le voy a compartir eh, al, al WhatsApp eh, una imagen, por ejemplo, de Caño Hondo. Eso está eh, en Sabana de la Mar. Está, de hecho, en eh, eh, interno dentro de dentro de una montaña Y es un proyecto que a mí me pareció no, maravilloso no, es, Existen y que, muchísimos y que realmente proyectos ecológicos no, Pero hay áreas protegidas sí, que no se permite absolutamente nada Sí, correcto Porque fragmenta eh, Le mandé al WhatsApp, muchachos, desde el programa ¿eh? Eh, Una fotografía de esto de, Ca de Caño Hondo en Sabana de la Mar Es un lugar preciosísimo Todo lo que hay ahí es natural Muy interesante, incluso en las habitaciones Parte de las paredes son eh, eh, el, las rocas de la montaña. Es algo impresionante que yo le invito a la gente a ver y que si tú... No, no llegas, es que está desconectada, eh, me dice aquí. Eh, por ejemplo, aquí en la, en la, en la zona eh, alta de San Francisco Macorís está un lugar que se llama Rancho de Don Lulu que incluso es, eh, independientemente de que se hizo una pequeña construcción ahí, eh, es un lugar ecológico que realmente no afecta tanto el medio ambiente. Ahora lo que había que ver es precisamente el impacto medioambiental que provocaría eh, la construcción de este lugar. ¿Quién? Miren eso. ¿Quién? Eso es en Sabana ¿Quién? de la Mar. ¿Quién? la ley son claras Watney. áreas sí. protegidas cuando se declara parque nacional no se, puede, no se, no se permite absolutamente nada proyectos ecológicos se pueden construir en muchísimos lugares sí. que interactúan bien con la naturaleza pero hay áreas que no pueden ser intervenidas de ninguna manera ¿Dónde es por las especies eso endémicas es la que ahí está por la calidad y, y, y lo que ofrece no se pueden fragmentar si tú te das cuenta por ejemplo esta construcción, eso que tú ves, las paredes la eh, qué sé yo, Un 50% es la roca de la, de la montaña Algo Hermes. realmente impresionante y preciosísimo eh, Que yo vi eh, con muy buenos ojos cuando estuve por allá en, en vacaciones Y me di cuenta que sí, que se pueden hacer proyectos No necesariamente en este parque ¿sabes? No estoy diciendo que hay que construir en ese parque eh, Sino que a veces hay una negativa a todo lo que significa la construcción Y no siempre es así eh, claro, hay lugares donde no se permite Y comprando tierra sin título Porque esa, eso, eso no se vende Eso no tiene título Esos Son un grupo de gángster, de bandidos Que están ahí eh, saqueando lo, Los recursos naturales Del Estado, de todos nosotros Miren, y no sé si tú vas a leer algo Sobre, sobre no. eso, cambiando Un poquito de tema, y antes de, de que Entremos a otra parte, es interesante eh, Muchachos, destacar Lo que pasó ayer con con, con Iris Guava eh, está, esta tema. señora que se coló un audio ahí donde ella manda a, a atacar a los periodistas que le están criticando, yo creo que el gobierno debería cancelar, o sea, yo creo que Iris Guava eh, hoy no debió amanecer en, en, en su cargo, debió ser destituida inmediatamente por esa acción ¿Igual? porque Igual que el ministro de Medio Ambiente. Porque, claro, eh, igual que ambiente. también que el, el procurador. Porque <risa> no puede ser que un funcionario público que, que tiene una ley en la cual se ampara, oigan esto, un funcionario público que tiene una ley en la cual se puede amparar, rec, eh, recurra a este tipo de, de, de, de, de acciones para usted justificar una, una acción que usted está llevando a cabo. ¿Cómo es posible que Iris Guava... Mande a atacar a Uchi Lora, mande a atacar a Altagracia, a Altagracia Salazar, a Salazar por, le dice por el hecho de que, que le estén Orlando. criticando. Lo primero es que yo debo decir aquí, la ley la protege. Vean esto. La ley, la ley protege a, al plan social de la presidencia con relación a eso. Y yo tengo la ley aquí en mis De acuerdo a la interpretación tuya. No, no, no. Yo lo puedo leer. No, eso es de acuerdo a la interpretación yo tuya. Yo lo puedo leer. Yo lo puedo leer aquí. ¿La 15? Porque es que ¿La ley. No, no, yo la tengo en ¿verdad? mano. Lee el párrafo va, no, 4. Lee 4, el párrafo 4. Léete. Vamos a ver. El 4, mira lo que léetelo, dice aquí. Léetelo. El 4. Mira aquí. Si me enfocan aquí, dice eh, el artículo 196 de la ley 1519, ¿verdad? Eh, durante la campaña electoral, la publicidad de los actos de gobierno. Eh, tanto nacional como municipal, no podrán contener elementos que promuevan directa o indirectamente la motivación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargo público de elección popular. Lo que no puede tener si sí, lo que no pueden tener No, no, no, no, no explique, sigue, sigue pro, Sigue pro, pro, ajá, pero, espérate Sigue leyendo eh, Lo que no pueden tener eh, la fundita la es la cara de los candidatos y lo que no pueden entregar la no, no los candidatos la interpretación. Va, Seguimos. Sigue leyendo. Dice ahí Ojo, no podrá utilizarse las instituciones u órganos del Estado para desde este ello promover candidatos o partidos eh, ah, a cargos de elección popular ah, 40 días antes Oiga de las bien, elecciones municipales espérate, y espérate. 60 días ah, antes ahora de no las la elecciones a presidenciales tú. vamos no, a ver el no, próximo sigue leyendo, yo lo tengo sigue aquí. leyendo dice sigue atención, leyendo. pues yo tengo la ley en mi mano sí, sí, sí. se yo excluyen en mi sigue se leyendo. excluyen, enfócalo aquí para que la gente lo vea, que esta es la ley mira, se excluyen de esta prohibición los programas de asistencia social sigue ¿Qué es leyendo, el plan social? Sigue leyendo, ¿Eh? sigue leyendo. Se excluyen Sigue leyendo. Ayuda comunitario de servicios públicos sí. habituales que estén contemplados. Habituales. Gente. Habituales. Y el plan social no ah, es habitual. Es habitual lo que el, está haciendo. El plan social no es más habitual. Qué inocente. Puede decir que eh, no es caso, habitual lo que señor, está señor, haciendo. la pasión política. Mil millones de pesos. Sí, la ¿no? pasión política tuya. Mil millones de pesos. Lo que, baila? que Lo que no puede hacer. Antes enfócame de las aquí. Enfoca, es habitual eso. Enfócame aquí pero no te sulfures. O sea, es no, es pero habitual. Pero no te incomodes. Pero no te Miren lo que no debe ser. Sigue leyendo. Lo que no ser es Sigue aumentar. Leyéndola, para dar una vaina, ¿Eh? No, no, no. A mí Miren, póngame no. aquí. Lo que no Usted pueden hacer es aumentarlo. Puede. Dice aquí: no podrán ser aumentados ni los beneficiarios ni los ah, montos asignados ah, a esto. Pero Ahí qué sí es que hay que focalizarse coincidencia, en si el año pasado eh, hubo una cantidad, por una ejemplo, de. de ¿Qué así, coincidencia? Señores, pero así no podemos. Sí, pero Oye, no pero, pero, pero no, tú, no, tú me pediste te, tú, a mí... No, no venga tú me pediste a mí que le llena el párrafo, yo señora, lo estoy no leyendo. No tú me pediste a mí que le llena el yo lo estoy leyendo. No, no, nadie te está diciendo estúpido. Igual que Iri Guava, que ya voy a ir estúpido a Orlando. No, no, yo estoy diciendo aquí que Iri Guava debe ser cancelada. Están usando los recursos del Estado, señor. A Iri Guava hay que cancelarla. Para motivar, a distorsionar la realidad de la votación. No debería pasar de hoy, debería cancelar ahora. Ahora, la ley, la, la ley a no lo prohíbe. de la pobreza no lo prohíbe. Claro lo lo no lo prohíbe. No lo, lo, lo, lo prohíbe. Lo prohíbe. Lo prohíbe. Oye, Yo tengo la ley mi mano. prohíbe. Lo que no se puede es aumentar los montos con relación al año pasado. Si el año pasado, en esta misma fecha. En tu interpretación no lo prohíbe, pero hay un asunto que se llama interpretación teleológica. Hay un asunto que lo que intenta esa interpretación es. Establecer cuál es el interés del legislador cuando hace la ley en el momentum. Es decir, cuando tú lees eso, uh -huh. lo que el legislador quiso hacer en el momento en que hizo la ley fue decir: en el, en, durante el proceso, durante el proceso de elecciones, hay que evitar que el gobierno, producto de que maneja el presupuesto nacional, utilice mecanismos para promover directa o indirectamente a sus candidatos. Uh -huh. Eso es lo que está evitando esa ley. ¿Y cómo lo hace? Si, si, tú, lees al, si tú lees el párrafo 4, sí, pero el párrafo aquí. 4 redondea lo que dice ad, a, adelante, lo que dice adelante la ley. Pero mira lo que dice aquí, vamos a leerle, leer el párrafo 4. 4 para poner a la gente en contexto. Yo lo leer tengo aquí, 4. incluso se lo mandé muchachos. Dice aquí, está prohibido durante los 40 días, yo se lo había dicho a ustedes eso, que no es verdad que el gobierno puede paralizar de que la, la, la, la, las inauguraciones. Miren, Miren esto. Está prohibido durante los 40 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios municipales. 40 días, 40 ¿verdad? Días antes. Municipales. Y 60 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios presidenciales y congresionales. La realización de actos inaugurales de obras públicas por el gobierno central y las alcaldías. Y de qué que estamos hablando? ¿De estamos hablando? ¿De qué, que estamos, sí, hablando. ¿Y de qué que estamos hablando? Sí, Dice que aquí estamos hablando. Así mismo, el gobierno central, las entidades públicas descentralizadas y las alcaldías se tendrán de realizar propaganda eh, déjame. De programas de apoyo social y comunitario claro. extraordinario. Pero mira lo que dice ah. ahí. Mira lo que dice ah. ahí. Extraordinario. Y este no es extraordinario. extraordinario. Claro, pues, mil millones claro, de pesos. Eso no es lo que hay que identificar. Claro, claro. Pero no eso es lo que hay que identificar. Claro, sí, lo que había que ver. Poco mil, Amado. Amado. mil millones? Extraordinario. Amado. Pero qué. Amado. Tú ¿Es que tú vienes no a podemos venir a, creer a este estupio? programa, señores. A improvisar. Lo que hay para poder terminar. Está confundiendo a la población. Fulvio, no podemos hablar los dos. la Fulvio. Eso es lo que usted está haciendo ahí. Tú puedes tomar, eh, eh, si tú quieres yo te doy. ...dos minutos... Tú no ...y yo me tomo carne, dos minutos... Mi. ...pero bah, sin bah, interrumpirnos... No calma, ...porque entonces no oye, tenemos sentido... o sea ...no podemos comunicar... ...para poder saber ah, si... ...te bocina nada ah, ah, más... Ah, ...distorsionando ah, la población... Vaina, ...pero qué vaina... ...pero yo te lo estoy agrediendo Fulvio... ...porque tú me dices al bocina... ...al pueblo pero lo está agrediendo... ...pero porque tú me llamas bocina... ...tú puedes demostrar aquí... ...que, que, que, que claro yo por ejemplo cobro el gobierno... ...yo estoy diciendo la verdad... ...yo estoy diciendo la verdad... ...lo que pasa es que a ustedes les duele... ...yo estoy diciendo la verdad... ...aquí... ...para poder pobres es una con con mala interpretación. En... No, no, le votó a los eso, pobres, comisionada? De, de, con de, de, de tu, tu criterio, amado. No. Para poder determinar. Oigan. ¿Con le votó a los pobres, amigas? De lo, lo que la se la han empresa. robado. Pero lo me, poco que le están dando. Pero, pero me van vamos a dejar lo que pues Déjame terminar la idea. Para poder determinar. Ya yo dije hace rato que Iri y Guava deberían ser canceladas. Por lo que dijo en el audio. Ahora bien. Para poder determinar. Si esas compras son extraordinarias. Hay que ir a los años pasados. Y si ella en los años pasados gastó una cantidad menor que esa, entonces sí, de ahí en adelante es no, extraordinario. Lo que hay que ver es Atención, si lo Iri Guava, oye, llévate oye, al oye, señor Yerjan de abogado, que lo va a necesitar. ¿no? No, mira, cuando cambie oye, lo que hay que cuando haya cambio de gobierno. Oye lo que. No prohíbe, oye, lo que ella, cuando haya cambio oye, de gobierno, a ella que se prepare, lo, que la auditoría le va a llegar. Oye, es lo que hay que una No con la Contraduría oyente, que oye, ella, ella lo tiene. No con la Cámara de Cuentas que ella tiene. Le va a llegar la auditoría, que se prepare. Oigan esto, lo que hay que determinar es La regularidad La regularidad con que los programas se desarrollan ¿Cuál es la cantidad? ¿Lo ves? Y si esa cantidad ¿Me estás dando la razón? No, yo no te estoy claro dando la me razón dando, No, me espérate Óyeme, tú vives quejándote de que te interrumpen Y tú no sí, dejas sí, hablar bien, a la bien, gente bien, Entonces, ¿qué es lo que hay que determinar? Lo que hay que determinar es eso ¿Aumentó? ¿Es extraordinario? Claro que lo es tú sabes por qué lo es? Porque nada más hay que ver lo que está pasando todo el mundo, todos los candidatos están dando fundita. Y, esa las y casas, eso es lo que sí. la ley las prohibir. Lo que pasa es que tú has hecho una interpretación acomodaditicia con la finalidad de que lo que tú has dicho se cumpla en la interpretación que tú haces. Es una cuestión de lógica. Vamos a... Es una cuestión de lógica o es una cuestión de tu lógica. Vamos a ver, buenos ya, días. Vamos, ya vamos, vamos a ver la llamada. Aló. Sí, Ajá. buenas. Aló. Sí, buenas, lo escuchamos, dele. Francisco Alberto. Dígame, Francisco Alberto. Suéltela. Mira, ahí yo que estaba leyendo. Respecto a las obras que el gobierno está inaugurando. Ajá. Tú sabes que los presidentes lo pone el país, el pueblo, eh, para que hagan obras de, de todos los pueblos que necesitan. Si el gobierno está haciendo obras y está inaugurando obras, yo creo que los otros partidos tienen que dejar que cumpla con las obras Bien. que ella haga. Cómo no. Gracias. gracias. No, las alcaldías 40 días antes de las elecciones no pueden inaugurar y el gobierno 60 días antes tampoco puede inaugurar. No, no, así no es la interpretación. Para la verdad, las elecciones, escúchame, la para las elecciones municipales ajá. 40 días antes, ajá. gobierno y todo el mundo. No, ¿eh? no, y, no, eh, y 60 días, no, 60 no, para las elecciones no, presidenciales. Mire. Vamos a leer el párrafo, señores, mira, que no podemos. Mira. Mira, míralo ahí dice, que está prohibido óyeme. durante los yer 40 yer días. Yer Vamos sí, a. Él lo va a leer él Pero, pero señores, él va, él va ¿Y, y, ¿Y cómo, eso? ¿Cómo Es que se nos está aquí? echando el tiempo encima de en una discusión léelo, bizarra. Tú, tú no lo vas a convencer a él y él te va a convencer léelo, a. lo léelo, léelo. lee, lo lee, No, léelo, léelo? Léelo, no léelo? ustedes léelo. no se van a convencer. Y al el público que saquen su conclusión Y a los jueces que no están viendo que saquen sus conclusiones. Exactamente. Está prohibido durante los 40 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de comicios municipales. Eso es, mi hermano. Oiga, municipales. Y 60 días anteriores a la fecha fijada para las elecciones presidenciales Congresional. Ya. La realización de actos claro. de obra pública. Claro. pública. Claro. La inauguración. Pero es lo que estamos hablando. Lo que yo estoy diciendo. No. Para el gobierno central bueno. es 60 días. No. Para, la, para las no. municipales no. son 40 no. bueno, sí, Está Buenos días, equivocado. Bien, buenos bueno, días, bueno, Y te quemaste en el sí. examen. Vamos sí, a ver, Está bien, lo sigue sigue que Francis Rodríguez, que se suma al panel. Buenos días. Buenos días a todos. Si tuviera estado. Nos integramos. Dime, Francis, ¿todo bien? Yo creo que siempre ha tenido la presunción o la creencia o la interpretación de que cuando se refiere a municipales es para los municipales y cuando se refiere para lo presidencial es para lo presidencial. Recuérdate que el, el Estado es uno y dentro de esa organización del Estado el Poder Ejecutivo dirige esa organización incluyendo a los municipios cuando se trata de presupuesto es a través de la ley 166 que reciben los municipios el presupuesto del Estado y el Estado está enfrascado en una campaña de municipales y luego se va a enfrascar en las presidenciales sí. y congresuales. Por lo tanto, a partir de ese momento, 40 días antes, más 60, están vedados, vedados, todo acto que tienda, a promover candidatos con una especie de asistencia social y eso es para todo el mundo. Ahora, la, no la Junta este. ha dicho al gobierno, en la Junta, el propio Castaño Guzmán, aunque un poco tímido, le ha dicho, tienen que dejar de hacer eso. Porque la ley no lo prohíbe. Bueno, vamos a ver. Ya hay una resolución de la llamada. misma Junta. La ley a la no llamada. prohíbe. Buenos vamos a la días. llamada. Buenos días. Buenos días. Sí,